Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todas y todos a una emisión más de esta que es La Fuerza Informativa, sobre todo. El periodista Vladimir Paula está cumpliendo con unos compromisos personales, por ello, una servidora. Giovanni Cordero estará compartiendo con ustedes las principales informaciones internacionales, nacionales y por supuesto las locales de este jueves 22 de agosto. Agradecer a ustedes como siempre por supuesto el favor de su sintonía e invitarles a que continúen con nosotros desde ahora el mediodía hasta la una de la tarde. Para este jueves las principales informaciones son las siguientes. En el plano internacional, Juan Guaidó asegura que reuniones de Estados Unidos con Venezuela son para sacar a Nicolás Maduro. Fuego continúa arrasando en Amazonia. En las informaciones nacionales, esposa y abogado de Octavio Dotel defienden su fortuna. Niegan vínculo con César el Abusador. En las informaciones locales, agredores de MUNE depositan recursos de revisión contra resolución tras supuesto fraude. Continuamos con el tema. Afectados por supuesto fraude en MUNE realizan piquete en oficina principal. Detenido admite haber robado en finca de cacao aquí en San Francisco de Macorís policía presa joven acusado de robo de pasolas en esta ciudad apresa un hombre que supuestamente intentó agredir a su pareja con un arma blanca director de comando noreste de la policía nacional asegura continúa tras acusado de causar muerte de abogado en esta ciudad Directora Regional de Educación alegó pese a, a diálogo, maestros para docencia. Una mujer resultó detenida tras agredir a un policía en medio de una detención. Apresan a hombre acusado de violencia de género en esta ciudad. Y residentes de Vista al Valle. Eh, dicen que continúan en la espera de que inicie el puente en este sector. Estas son las principales informaciones que más adelante le estaremos llevando a ustedes todos y cada uno de los detalles. Ahora una muy breve pausa. Yo soy Joanny Cordero y esto es Sobre Todo. Ahora sí, como lo prometido es deuda, vamos a pasar con las principales informaciones del plano internacional. E Iniciamos hablando de Venezuela, en donde Juan Guaidó aseguró que las reuniones de Estados Unidos con Venezuela son para sacar a Nicolás Maduro. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de quien se autoproclamó presidente de Venezuela. Eh, Juan Guaidó había eh, dicho que las reuniones entre ambos países, tanto Estados Unidos como Venezuela, es con el objetivo, buscando dar al traste con eh, que ya el, el presidente constituido, eh, Nicolás Maduro, pues salga de, del poder. Sabemos que la crisis que enfrenta Venezuela ha obligado a, una gran cantidad de venezolanos a salir de su país en busca del sustento tanto suyo como de sus familiares. Con esta información vamos a pasar a una que preocupa eh, en el plano mundial, por así decirlo, y es que el fuego continúa en el Amazonas. Eh, el voraz incendio, que consume el, el Amazonia en el bosque tropical considerado el pulmón del mundo ubicado en Brasil continúa de forma preocupante, mientras que de su lado el presidente de Brasil acusó a organizaciones no gubernamentales de provocar este incendio. Sin duda el, esta situación sigue bajo lupa debido a que esta área representa un Porcentaje importante, de forma extraoficial manejamos la información de un 20% del bo bosque a nivel mundial y es una situación que nos preocupa a nosotros y a, a la parte, a todo el, el planeta, pues constituye una problemática para todos. Vamos a pasar con las informaciones de inmediato con el pla del plano nacional. Ahora sí pasamos en el plano nacional y un tema que desde ayer a, eh, no hace está desde antes de ayer ha, ha estado bajo lupa varias personas es en torno al caso de César el abusador. La esposa del abogado de, y el abogado de Octavio Dotel defienden su fortuna y niegan que tenga algún vínculo con César. El abusador. Recordamos que esta César el abusador fue eh, señalado como el cabecilla de una banda muy estructurada a nivel aquí en la República Dominicana y, y que impactaba a modo internacional de distribución y venta de drogas. Varias personas han resultado detenidas, incluyendo al ex perotero Octavio Dotel, quien de acuerdo a informaciones de su pareja, de su abogado, y él en ocasiones ha expresado que nada tiene que ver con esta red de narcotráfico y que todos los dominicanos saben de dónde proviene su fortuna. Vamos, como siempre, a darle seguimiento a este caso para que usted se mantenga totalmente informado de los principales acontecimientos que suceden en la República Dominicana y, por supuesto, también... Fuera de ella. Ahora vamos a una breve pausa comercial. Invitamos a ustedes a que continúen con nosotros. Al regresar, tenemos una interesante entrevista que sé que les va a interesar a ustedes. Así que, por favor, continúen con nosotros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, como le adelantaba antes de la pausa, este programa se caracteriza por llevar noticias e informaciones importantes y me acompaña Hugo Martínez, quien es director de PMI, capítulo República Dominicana, que nos viene a hablar de un muy interesante congreso. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por tenerlo. Placer, bendiciones. Amén, igual. Cuéntanos, ¿en qué consiste este Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMI República Dominicana? Así es, el noveno Congreso Internacional de Dirección de Proyectos ya es una tradición. En esta novena edición traemos este Congreso en Hard Rock, Punta Cana. Eh, del 12 al 14 de septiembre de ahora 2019 este congreso es una actividad que nosotros hacemos donde agrupamos profesionales, líderes y directores de proyectos y de, de, de gran envergadura donde hacemos una confluencia de diferentes conferencistas nacionales e internacionales y también eh, nos encargamos de hacer talleres eh, conferencias magistrales y aquí en este evento nosotros brindamos toda una plataforma donde tú puedes realizar networking con todas estas figuras que van a estar ahí. Tú vas a poder aprender de gestión de proyectos, vas a poder enterarte de las últimas informaciones y de todo lo que nos trae el capítulo de PMI República Dominicana. Es como actualizar en cuanto a, a, a empresas y proyectos se refiere. Sí, correcto. Paso a explicarte de qué se trata esto de PMI. PMI, que es el Project Management Institute, es una institución radicada en Estados Unidos que tiene más de medio millón de miembros a nivel global. Es una institución que ya tiene este año, cumplió 50 años, fue creada en el 1969 y viene a promover todas las buenas prácticas de gestión de proyectos. Entonces, ¿qué mejor forma de promoverlo en República Dominicana que a través de su capítulo, el capítulo de PMI, República Dominicana, donde este capítulo eh, fue galardonado como capítulo del año en, en, en el año pasado, oh, bueno. sí, eh, pasándole a más de a más de 100 capítulos de otras de otros países, y aquí entonces en República Dominicana nosotros también nos encargamos de promover esas buenas prácticas de gestión de proyectos. A las personas que estén interesadas en participar en el Congreso, ¿cuál es la vía adecuada, la vía directa para poder eh, enterarse de cuáles son la, la, las condiciones y, y cómo hacerlo? Claro, correcto. Tenemos una página web del Congreso que es www congresoproyectosrd.com en esta página pueden enterarse de todas las informaciones todo el programa que tenemos, todo el contenido los precios y también el muy buen descuento que conseguimos para este evento en, en este hotel ¿Tienes algún número de teléfono? ¿Pueden seguirlo por las redes sociales? Claro, es correcto, pueden seguirnos en las redes sociales que tenemos eh, tanto en Instagram como LinkedIn como Facebook en PMI underscore RD ¿Cuáles son los días? Reiterar la fecha de, de, del Congreso. Para reiterarte los días tenemos este Congreso desde el 12 al 14 de septiembre de ahora 2019. Pues muchísimas gracias Hugo por esta información a ustedes las personas que estén interesados reiterar que pueden escribir al correo y seguir eh, sus páginas en, la, en las redes sociales. El noveno Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMI República Dominicana. Con esta información, gracias Hugo, gracias. vamos a pasar al plano de las informaciones en el plano local. Iniciamos con la... El depósito de un documento que hicieran los acreedores de Monet por un supuesto fraude. Esto fue ayer en la ciudad de Santo Domingo. Tenemos las declaraciones del abogado Francisco Francisco, quien es eh, representante de algunas de las personas que, según ellos, eh, están estafados por millones de pesos. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del abogado Francisco Francisco.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 Los afectados junto a sus abogados depositaron la solicitud en la segunda sala de la Corte Civil Comercial del Juzgado de la Primera Instancia en Santo Domingo. Continuamos con este tema de las cientos de personas o franco afectados por este supuesto fraude de la empresa MUNE. Y es que los afectados eh, hicieron un piquete en la oficina principal de esta entidad, acompañados de pancartas y consignas. Vamos a escuchar algunas de estas personas, en lo que se incluyen franco destacados de esta ciudad, eh, que dicen, o más bien exigen a los propietarios de MUNE que les den su dinero. La causa que a nosotros nos conduce hasta aquí es que la empresa MUNE, eh, eh, operaba en forma de financiera nosotros depositábamos nuestro dinero y ellos nos pagaban intereses mensualmente le traímos un documento en el cual lo comprometemos a ellos a que ellos nos paguen el 30 de agosto ellos dicen que no, que ellos no nos pueden pagar a, a esa fecha que para eso ellos están en la justicia no creemos en su palabra ya no ha, nos han engañado varias veces exigimos, exigimos que se nos cumplan nuestros compromisos. Nosotros tenemos nuestro dinero depositado y queremos que ellos enfrenten esta situación. La respuesta que acaba de dar eh, los representantes de MUNEA, la comisión que lo visitó, es una reafirmación de la estafa que han hecho con el dinero. Porque ellos quieren, supuestamente... Acusar a dos empleados o dos ex empleados de esa estafa y ellos no han podido demostrar que esos empleados fueron los que defalcaron el dinero nuestro. Bien, a la comisión que entramos a la, a la empresa nos parece que lo, nos ha dado una respuesta bastante pobre, ya que lo que vienen diciéndonos son cosas similares que la. A lo que nos han dicho en otra ocasión, como es el caso de, de decir que la cosa está en un tribunal apoderado y que en los próximos días, llámese mañana o pas, ha pasado mañana, va el conciliador para hablar con nosotros. Pero eh, nosotros vemos la cosa que realmente es, son una de las tantas mentiras que han venido diciendo desde que explotó el escándalo en, en la compañía Munet. Los afectados de esta supuesta estafa eh, dicen estar desesperados y recordamos que han pasado ya semanas desde que se dio a conocer de forma eh, formal, por así decirlo, de la anomalía dentro de MUNEN que según la empresa empleados habían orquestado un, un todo un engranaje para robar el dinero de esta entidad que lamentablemente quienes están viendo afectados son los ahorrantes o acreedores como ellos le han calificado puesto a raíz de las investigaciones que presuntamente se están haciendo al interno de la empresa no pueden pagarle eh, mensualmente como en principio eh, se estaba haciendo por su dinero así que vamos a continuar nosotros por supuesto dándole seguimiento a esta información para que ustedes se mantengan informados vamos a pasar con otra noticia y es que un hombre que fue detenido admitió que había robado en una finca de cacao de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El detenido fue identificado como Víctor Lora Vázquez. Vamos a escuchar sus breves declaraciones al respecto. ¿Sobre un poco de, de un cacao? Sí. que sí? Que, ¿Te lo robaste? Sí. ¿Y por qué te lo robaste? Sí. ¿Y por qué te lo robaste? Vale. ¿Cómo fue? No Víctor vale. Lora contestó a las preguntas de si qué tan cierta fue la acusación de robo por la cual está detenido y dijo pues que sí había cometido el delito aunque no especificó la causa. Continuamos en, la, en el Comando noreste de la Policía Nacional, en donde otro joven fue apresado e identificado como Jorge Luis Ortega. De acuerdo a las informaciones ofrecidas por la entidad del orden, este está siendo acusado de robo de pasolas aquí en San Francisco de Macorís. Escuchemos sus declaraciones al ser cuestionado sobre el delito de robo de pasolas en San Francisco de Macorís. ¿Cómo fue? Entonces me presenté en medio de la llamada que había, en se No, se que tú te robaste a tres Trepasol, entonces ¿cómo se equivocaron? ¿Por qué te dijeron Porque yo robo? un un ¿Tú un tenido problemas? ¿Antes? un club, un antes? ¿Habías robado? un club, ¿Otra club, un ¿Qué estás haciendo entonces ahora? Trabajando. ¿Entonces de quiénes son Bueno, esas son las declaraciones de Jorge Luis Ortega, quien está siendo acusado de robo de varias pasolas aquí en San Francisco de Macorís. De acuerdo con su versión, él no es responsable del hecho que se le imputa. Como lo prometido es deuda, ahora sí continuamos con los detalles de las principales informaciones en el plano local. Iniciamos mostrándole las imágenes de una persona que fue apresada porque supuestamente intentó agredir a su pareja con un arma blanca. De acuerdo con la nota policial, el detenido responde al nombre de Darling Manuel Paulino, de unos 45 años de edad, quien vive... En el sector Ercilia el Pepín de esta ciudad fue apresado supuestamente por haber amenazado de muerte con un puñal de aproximadamente 24 pulgadas de largo a la señora Wanda Marte Ferreira, de 43 años, quien es su pareja sentimental. Al ser cuestionado sobre la veracidad de esta acusación, el intento de, de agredir con arma blanca a su pareja, este cénico. A ofrecer declaraciones alguna de esta información pasamos con las declaraciones que a duras penas ofreció el director del comando noreste de la policía nacional en esta ciudad quien al ser cuestionado sobre las investigaciones de una persona que fue señalada como responsable de herir al abogado previo a un llamado a huelga regional en esta ciudad dice que están tras las pistas Vamos a escucharlo brevemente las declaraciones del de general Olivense Minaya. No, no, no. no, no, no. Tranquila, tranquila. ¿Tienen ¿Te alguna cosa? ¿Dónde están? Tranquila, estamos trabajando. Estamos para el departamento de ¿Hay algún avance? Muy buena, ya está. Estamos en va van, excelente muy bueno. Recordamos que el fallecido, el fallecido, el licenciado Cristian González, esto sucedió un día antes del llamado a huelga del 12 de de este mes y ha causado gran consternación, no solo en, en, el, en la esfera de los abogados, sino en San Francisco de Macorís, pues era una persona muy bien valorada que, según informaciones que manejamos, había eh, venido desde de una familia muy humilde y se había, había logrado destacarse y trabajar. Así que esperamos que estas investigaciones den realmente con él o los responsables de la muerte y, por supuesto, que se lleve de la forma correcta el proceso judicial y que los responsables sean condenados a raíz de esta lamentable muerte. Vamos a continuar con las informaciones y tenemos las declaraciones de la directora regional de Educación eh, Regional Nordeste, quien se refiere a los paros, al paro que se lleva a cabo en el día de hoy por parte convocado por la Asociación de Profesores de acuerdo a Mariel Santos, pese a los diálogos que ha tratado de establecer el Ministerio de Educación con la ADP, la paralización de docencia se lleva a cabo. Lamentamos mucho esta situación. Desde que el ministro Antonio Peña Mirabal llegó a sus funciones, reactivó de manera en un 100% los diálogos todos los canales de comunicación con la Asociación Dominicana de Profesores y así nos instruyó a los directores regionales y distritales de manera que pudiéramos trabajar de manera unificada por la mejora de la calidad educativa con el gremio. Sucede que a tres días de iniciar las labores docentes en todo el país nos encontramos con un paro de situaciones que se vienen resolviendo y que el ministerio conceba evidencia de que se han ido resolviendo. Por ejemplo, en el pago de retroactivo se realizó ya un desembolso también para pagarle los retroactivos de la evaluación de desempeño del 2017. Se hicieron las revisiones y se están trabajando en otras con relación a algunos reclamos que se hizo también de dicha evaluación en el IDESI. El ministro dispuso también el pago de, de los eh, pendientes de los casos de licencia que no se habían pagado desde el 2014 y, aunque se realizó ahora, es importante que la población conozca de que ese proceso se venía dando y que ADP también lo sabe. Así también como la jornada de mantenimiento que se está realizando en los centros. El país tiene más de 6,500 centros educativos que en una jornada de 15 o 20 días sabemos que no se van a resolver todo porque hay casos, como hemos explicado, de que conllevan un proceso de licitación pública dando cumplimiento a la ley de compras y contrataciones del Estado Dominicano. Entonces, ¿qué nosotros vemos que necesitamos de que dentro de todo esto que se está dando se pueda dar los plazos establecidos para que el Miner cumpla con los procedimientos de la normativa que nos rigen a nosotros y que también estamos llamados a cumplir en otros espacios? Esa es la postura dada por quien representa aquí en la región al Ministerio de Educación, de acuerdo a sus declaraciones, se están dando solución a las demandas, pero en cambio el ADP, la, el discurso es muy diferente. Aria, eh, aulas con muchas precariedades, eh, inconveniente con el Fondo de, de, de, de con el pago destinado pues, para la compra de los utensilios gastables en las escuelas. Y bueno, hay muchos ejemplos, incluso presentábamos eh, la situación de Tenares, de una comunidad de Tenares que no han iniciado docencia por el mal estado en que se encuentran eh, las aulas. Así que, sin duda, aunque la docencia o la paralización de la docencia no se justifica, sí hay motivos de sobra. Así que vamos a continuar dándole seguimiento a esta situación con la ATP. Esperamos que la docencia, que afecta simple y sencillamente a los estudiantes y a la educación del país, no sigan realizándose lamentablemente. Esto es una crónica de una muerte anunciada. Pasamos con otra información, es que una mujer fue detenida acusada de presuntamente agredir a un agente policial al momento en que estas y otras y otros estaban tratando de detener a un joven acusado de robar varias pasolas de San Francisco de Macorís que hace unos minutos lo presentábamos. Al ser cuestionada la detenida que fue identificada eh, por la entidad del orden como Charina Enríquez, se negó a ofrecer declaraciones al respecto. De acuerdo a las informaciones que manejamos, esta agredió, eh, rasgó la cara de una agente mientras eh, ella junto a otros agentes se disponían a apresar a Jorge Luis Ortega, quien está siendo acusado de robo de varias pasolas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Pasamos con una información y es que sabemos que semanas atrás visitó esta ciudad el, en el representante de la OISOE para hacer el primer Picasso, tanto para dar inicio a la construcción del puente de la comunidad de Ugamba, como también en el sector populoso de Vista el Valle, Pagán. Se hizo incluso un Picasso frente pagar y otras autoridades que incluya el gobernador y hasta la fecha los trabajos específicamente en, en valle siquiera han comenzado porque sabemos que en Ugamba se hizo una especie de limpieza, no sabemos si realmente se habló ya con los dueños de los terrenos que presumimos como corresponde deben comprarse a los propietarios, así que vamos a escuchar a un residente de Vistelvalle, quienes nos contó que había hablado en la mañana de hoy con el gobernador para que le diera explicación de cuándo realmente van a iniciar los trabajos para la construcción de este puente que comunica Vistelvalle Valle con Bijao. Como le decíamos eh, hace semanas atrás que iniciaron, ahí tienen las imágenes de la construcción o más bien en donde hace falta la construcción de un puente en Bijao. De acuerdo a informaciones que manejamos, en la tarde de ayer, personas se apersonaron en la zona para tomar, según ellos, medidas, pero hasta la fecha no se ha visto ninguna, eh, ningún inicio de los trabajos de construcción. Esta obra que ha sido realmente muy eh, anunciada o muy exigida por quienes viven en la zona que, quienes aseguran que cuando llueve, ni siquiera llueve mucho, cuando cae una simple llovina, pues están prácticamente incomunicados. Así que hacemos desde aquí el llamado a las autoridades de San Francisco de Macorís y también en el plano nacional para que atiendan de una vez por todas el llamado de estas personas que viven en esta zona. Con esta información llegamos al final de esta emisión de sobre todo la Fuerza Informativa. Agradecer a ustedes que nos hayan acompañado por esta hora para mantenerse informados. Ya mañana el periodista Vladimir Paula, Dios mediante, estará compartiendo con ustedes. De mi parte, muchísimas gracias. Feliz resto de la tarde.